Brasil es un gigante en la región, Brasil es un gran agente o estabilizador o desestabilizador. Durante el gobierno del presidente Lula y de la presidenta Dilma, Brasil cumplió un papel progresista en la región, un papel estabilizador, un papel de ayuda y de cooperación con los gobiernos vecinos y que encontramos que apenas le dan el golpe de Estado, se invierte y el peso gigante de Brasil en la región ahora se usa contra los vecinos y estamos viendo el peso de Brasil contra Venezuela, es un vecino y amenaza la estabilidad de Venezuela, interfiere en los asuntos venezolanos. Hubiéramos, nosotros sabemos, fíjense lo que voy a decir, que aquí no es una exageración, solamente con Brasil permaneciendo en el campo de los países progresistas que colaboraban con sus vecinos, solamente con Brasil hubiera sido muy difícil que a Venezuela le hicieran lo que le están haciendo. Porque los otros países más pequeños, país Brasil, hubiera impedido. Pero con el peso de Brasil, un Brasil corrompido, un Brasil debilitado, un Brasil sin legitimidad, un Brasil con un presidente que está lleno de corrupción, que no ha sido electo, que no cree en elecciones, que tiene un programa reaccionario socialmente dentro del país, todas las fuerzas externas a Brasil creen que pueden castigar a Venezuela puesto que Brasil va a colaborar y la, el, el hecho gravísimo de que Brasil se haya convertido en una fuerza reaccionaria, en una fuerza antipopular en América Latina es muy doloroso y nosotros tenemos que contar eso como una realidad, pero sabemos que, y por eso estoy haciendo esta entrevista, que dentro de Brasil la mayoría del pueblo brasileño no comparte lo que piensa el corrupto presidente Temer y confiamos en que el pueblo brasileño revierta esta situación a una situación de mayor cooperación con los vecinos, puesto que Venezuela y Brasil vamos a ser vecinos por miles de años.